you <smart noise> cuando hablamos de solomo estamos hablando de tres áreas muy importantes dentro de lo que es la temática del marketing estamos conjugando la actualidad y la funcionalidad de las redes sociales con la geolocalización y además también con la movilidad ¿Por qué? porque hace un tiempo se descubrió o redescubrió lo que sería la aplicación práctica de la forma en la que las empresas podían hacer llegar los mensajes no tanto publicitarios sino para divulgar información intentando que esos mensajes llegaran a un público que ya estuviera segmentado de esta forma lo que se facilita es que las empresas a la hora de poder canalizar esos mensajes para poder conseguir un ROI es decir que al final de todo este proceso el cliente se confirme, se confirme en un comprador, en un consumidor ese tipo de mensajes tenían que satisfacer también unas necesidades propias e inherentes de cada uno de esos usuarios. ¿Qué ocurre? Que con la proliferación de las redes sociales, nosotros lo que estamos haciendo al utilizarlas también es usar determinados dispositivos móviles que llevan incorporados unos dispositivos de geolocalización. Esto nos permite tres cosas. En primer lugar, con el móvil tenemos acceso desde cualquier punto geolocalizado dentro del área geográfica para poder realizar interacciones a través de las redes sociales, que sería el segundo punto. Con las redes sociales lo que conseguimos es transmitir determinada información privada sobre nuestros gustos y los lugares en los que nos encontramos realizando determinadas acciones o interacciones con otros usuarios. Y por último, está el punto de la geolocalización, que mediante los dispositivos GPS que incorporan las tablets, las aplicaciones móviles, los teléfonos móviles y demás, que ahora mismo están tan proliferando de tanto lo que nos permite es eso, localizar y determinar la ubicación de todos los usuarios en un punto en concreto. ¿Qué ocurre? Sí que es posible vender a través de las aplicaciones móviles porque cada vez que nosotros damos de alta un usuario para que pueda operar en un dispositivo 3G, lo que estamos haciendo es vincular esa información del usuario ...relacionada con sus redes sociales... ...y al mismo tiempo con su dispositivo móvil... ...esta información se transfiere... ...a cada una de las aplicaciones... ...y esa información al mismo tiempo... ...también se está compartiendo... ...en otras redes sociales... ...de muchas y muy variadas maneras... ...esa información es la que de alguna forma... ...traducen, interpretan y validan... ...todas las empresas para poder conocer... ...cuáles son los gustos de cada uno de los usuarios... ...nos encontramos así con que el marketing encuentra otra funcionalidad para poder conocer cuáles son los gustos del usuario qué es lo que realmente le gusta si sale desde su domicilio desde su, de su puesto de trabajo y va a cenar sabemos dónde va a estar en qué sitio va a estar qué tipo de comida va a comer por lo tanto a las empresas la aplicación de lo que se denomina solomo le viene muy bien para poder utilizar determinada información que únicamente va a poder responder el usuario de manera indeterminada y de manera eh, independiente sin necesidad de, de tener que responder a un cuestionario previamente validado. Es decir, el usuario no responde a una encuesta sino que está transmitiendo su información, la información propia y privada, porque realmente así lo considera. Uno de los puntos más relevantes que yo encuentro a la hora de utilizar las redes sociales es que precisamente el usuario lo que hace es aprovechar su banalidad, es decir, pretende de alguna manera hacer valer la actividad que está realizando por encima de la que realizan otros amigos suyos. Lo que le interesa es que el resto de sus conocidos sepa dónde está y lo que está haciendo es difundir esta información para que el resto lo sepa. Si esto lo aprovechan las empresas, pueden obtener una información muy valiosa ...sobre cuáles son las necesidades que puede satisfacer de estos clientes... ...y poder encontrar las vías y las fórmulas para poder satisfacerlas... ...y obtener canales de venta nuevos, estaríamos hablando de las redes sociales... ...estaríamos hablando de los dispositivos móviles... ...y estaríamos hablando también de mensajes encaminados y dirigidos... ...única y exclusivamente a público que se segmenta por sí mismo... ...en función de todas las acciones que esté realizando en el mundo real... ...a través de los dispositivos móviles.